Bueno Endurator Ya estamos en el Picayo ¿vale? Allí arriba aquello de allá arriba es el Padrastro ¿vale? Nosotros vamos a bajar por aquí por esta senda ¿vale? que te lleva a Bogarra y luego bajaremos entre esa montaña y aquella y el Padrastro allá hay otra senda que es la Era del Puerto eh, Según como acabe a lo mejor puedo hacer otra subida y otra bajada Pero todo depende De cuando baje la era del puerto Voy a ponerme las protecciones Y vamos a... Al lío ¿Qué tal, Endurator? ¿Cómo estáis? Bueno... Hoy... tras las primeras nevadas me he decidido venirme a un, po a un pueblo que es mágico y, como siempre digo, tiene algo especial para mí. Es Bogarra. ¿Vale? Y, como tal, quiero que disfrutéis estas vistas maravillosas decir que hace frío de cojones pero bueno yo soy una persona que me caliento muy rápido y puedo decir que llevo la ropa perfecta ahora mismo entonces quiero que veáis esta preciosidad esta maravilla, esta, esta mágica vistas de todo recién nevado, ¿vale? ¿Y qué, y qué mejor que disfrutarlo con una puta eléctrica. Es increíblemente mágico, ¿vale? Hoy vamos a os voy a enseñaros la bajada del picayo vale no tiene pérdida eh, el camino está señalizado con carteles que pone el picayo también volveremos a subir y haremos la bajada de la era del puerto. Una bajada que no he hecho nunca, que no conozco. Y bueno, me apetecía venir siempre con cautela con las nieves. Nos queda poquito para subir arriba. En un momento nos vemos. ¡Chao! Bueno chicos, vamos a darle a esto un poco de, de alegría Flipante esto, eh. Flipante. Ahora, los frenos no me van. Flipante, flipante. Así se van calentando los frenos. Pero vamos. La sensación que tengo mucho aire, joder, putos árboles de los cojones. La bajada va a ser épica. Ah, va a ser épica. Al dinero soy un carajo. Totalmente en tensión Porque hace mucho tiempo Que esta bajada no la bajo oh. Hace muchísimo tiempo Que no bajo esto la, la última vez que la bajé Fue con una muscular. Oh, magnífico. ¿Eh? ¿Eh? por aquí. ¿Eh? Sí, muy lleno de nieve. <risa> 哇给我他了爹哇 ¡Qué puta maravilla, señores! ¡Qué puta maravilla! ¡Qué puta maravilla!